Saludo muy especial para todos ustedes, los que están aquí presentes Y también los que nos siguen por, las, por los diferentes medios Gracias a los pastores por la invitación para trazar la palabra de Dios en esta mañana Como ustedes ya vieron, eh, les voy a hablar del respeto pero específicamente del respeto a la ley de Dios En esta época hablan mucho del respeto Del respeto por ejemplo a los derechos humanos Yo les voy a hablar del respeto a los deberes humanos El respeto La palabra respeto viene del latín respectus Que quiere decir de nuevo oh, qu Quiere decir Atención Consideración Miramiento Y viene de, de, tiene dos partículas La primera es re Que quiere decir de nuevo Intensamente Y especere que quiere decir mirar Contemplar, observar La Real Academia dice que respeto Es veneración, acatamiento Que se hace a alguien Miramiento, consideración Deferencia y también temor Hay muchísimas palabras en la Biblia en el te, Tanto en el texto hebreo como en el texto griego Que se pueden traducir como respeto en esta, en esta versión que yo tengo acá Que es la Reina Valera 1960 La palabra respeto aparece 22 veces en 21 versículos eh, toma tres palabras del griego y siete palabras del hebreo para traducir respeto pero en las versiones más nuevas, en las versiones más modernas la palabra respeto aparece muchas veces, muchas más veces porque eh, utilizan más palabras del hebreo y del griego para traducirlas como respeto ya que se entiende más en esta época pero el concepto de respeto en la Biblia aparece muchísimas veces. El concepto aparece 742 veces. Eh, ¿en, ¿En qué sentidos? En el sentido, hablando principalmente de Dios, en el sentido por ejemplo de la gloria de Dios. O del estado de gloria, de la posición de gloria de Dios. Una posición de respeto aparece 215 veces. En el sentido de adorar, alabar aparece 269 veces En el sentido de servir aparece 138 veces En el sentido de temer 120 veces Así que la Biblia es un libro que habla del respeto Si ustedes quieren saber acerca del respeto Y todo referente a este valor estudien la Biblia Algunos sinónimos de respeto en la Biblia son Reverenciar, valorar, apreciar, honrar, alabar, considerar, temer el concepto respeto está presente en casi todos los sistemas morales, en el cristianismo por supuesto que es un sistema moral, pero en otros sistemas morales, casi en todos los sistemas morales, en el judaísmo, en el islamismo, en el hinduismo, en, prácticamente en todos los sistemas morales, inclusive en sistemas morales no religiosos el respeto es un tema axiológico como todos sabemos la axiología estudia o la axiología es una rama de la filosofía que estudia los valores y qué son los valores los valores tienen que ver con nociones de lo que los seres humanos consideran como bueno como mejor, como preferible la axiología ustedes saben también tiene dos ramas que es la ética que estudia eh, los valores morales, la ética que estudia los valores morales y la estética que estudia los valores artísticos o relacionados con la belleza. Así que el respeto es estudiado por la ética. En consecuencia, el respeto es un tema, es una, un valor moral, es un valor ético. Las personas, todas las personas y todas las instituciones tienen o definen su sistema de valores de acuerdo a su filosofía, es decir, de acuerdo a su concepción de la realidad, su concepción de Dios, su concepción del hombre, su concepción de la existencia misma, es decir, su concepción teológica, su concepción antropológica y su concepción ontológica es lo que hoy en día les ha dado por llamar la cosmovisión la iglesia adventista y la universidad de Montemorelos tienen un sistema de valores basado en la biblia y el respeto es parte de ese sistema de valores desde la perspectiva filosófica y en el contexto de la teoría de la virtud o sea de la teoría del desarrollo del carácter hay muchos autores, eh, yo he estudiado muchos autores y, eh, que, que hablan de esto y ellos dicen que hay un conjunto de valores que, que son los pilares fundamentales para la construcción del carácter. Y, y, y hay varias listas pero la lista que más que más acuerdo hay de que son los valores fundamentales para el desarrollo del carácter y estamos hablando del desarrollo del carácter cuando hablamos de valores es esa lista esa lista de valores que son pilares fundamentales para el desarrollo del carácter es esta primero la confiabilidad luego el respeto bueno no, no están en orden la confiabilidad el respeto, la responsabilidad, la justicia o imparcialidad, la benevolencia y la ciudadanía. Como ven, el respeto está dentro de los valores que son considerados fundamentales para el desarrollo de un buen carácter. Ahora, ¿qué es el respeto? Según la mayoría de los autores que se dedican a estudiar este asunto del desarrollo del carácter de la persona, el respeto o ser respetuoso significa vivir en concordancia con la regla de oro Sí, la regla de oro que está en Mateo 7 Lucas 6 pero también hace parte de muchos sistemas morales y del nuestro también en el Nuevo Testamento la regla de oro que Jesús expresó es es pues trata a los demás como te gustaría que te trataran O sea ser respetuoso es tratar a los demás Como nos gustaría que nos trataran a nosotros Una persona respetuosa es la que trata a los demás Como le gustaría que lo trataran a él O como dice el Antiguo Testamento Ama a tu prójimo como a ti mismo ¿Qué más es el respeto? El respeto es juzgar a las personas por sus valores y no por sus defectos. El respeto es ser cortés y educado. O como dicen los conquistadores, ser cortés y obediente. Ser cortés y educado, encontrarse con una persona cortés y educada es como encontrarse con un perfume suave, con un bálsamo. ¡Qué hermoso es eso! Eso es ser respetuoso. Ser respetuoso es apreciar y aceptar a las personas a pesar de las diferencias que tengan con nosotros apreciar a las personas a pesar de las diferencias que tengan con nosotros eso es respeto ser respetuoso es respetar el derecho que tienen las personas de tomar decisiones sobre su propia vida yo tengo que respetar a mis hijos en eso y tengo que respetar a mis estudiantes tengo que respetar a todos tomar decisiones sobre su propia vida hay que respetar Dios respeta eso también ser respetuoso es no abusar de nadie, por nada, en ninguna circunstancia. Ser respetuoso es no degradar a nadie. Ser respetuoso es no tratar mal a nadie. Ser respetuoso es no usar a las personas para nuestro propio beneficio. No usar a la gente, no usar a las personas. Ser respetuoso es no manipular a la gente. Ser respetuoso es no explotar a nadie, no explotar a las personas. Ser respetuoso es no aprovecharse de la gente, no aprovecharse. Ser respetuoso es cuidarse a sí mismo, ser respetuoso es respetarse a sí mismo. Pero eh, el tema no es solo el respeto, el tema es el respeto a la ley de Dios. Cuando hablamos del respeto a la ley de Dios... ¿A qué ley nos referimos? Pues eh, diríamos lógico a los diez mandamientos, la única ley de Dios. Pero ¿qué diríamos de las leyes, de todas las leyes que rigen el universo, de las leyes de la naturaleza? Por ejemplo, de las leyes de la física, de las leyes de las matemáticas, de las leyes de la medicina, de las leyes de la nutrición, de las leyes de la pedagogía, de las leyes de la economía. ¿No son esas también... ¿No son esas también leyes de Dios? Indudablemente los diez mandamientos contienen a la mayoría de las leyes que conocemos. Por ejemplo, el, el mandamiento amar a Dios, respetar a Dios, no tener otros dioses. Pues prácticamente encierra todas las demás leyes que existen. ¿Por qué? Porque eh, cuando nosotros... Respetamos a Dios, respetamos todo lo que es de Él eh, ¿Cómo voy a decir yo que respeto a Dios y no respeto las cosas que son de Él? ¿Y cuántas cosas, de, cuántas cosas en el universo son de Él? Pues todas Así que la naturaleza, el universo, los ríos el universo entero y sus leyes es de Dios. Por lo tanto, cuando respetamos las leyes naturales, estamos respetando también la ley de Dios. Por eso Jesús dijo de ese mandamiento, ese es el más importante y de él depende toda la ley, efectivamente, el mandamiento del amor. Así que Dios es el creador del universo. Las leyes que rigen el universo también son leyes de Dios. Por lo tanto, ustedes maestros... Cuando enseñan que hay que respetar los principios y las leyes de las ciencias, están enseñando a respetar las leyes de Dios. Y ustedes alumnos, cuando estudian las leyes de las diferentes disciplinas científicas, están estudiando leyes divinas, están estudiando leyes puestas por el gran diseñador. Ahora cuando la Biblia habla de respetar la ley de Dios realmente está hablando de res, del respeto a Dios. Pues la ley es solo el reflejo de lo que Dios es, de su carácter. Cuando respetamos cada uno de los diez mandamientos estamos respetando a Dios. Cuando no respetamos alguno de los mandamientos no estamos respetando a aquel que lo dio. Cuando respetamos alguna de las leyes naturales. Estamos respetando a Dios. Cuando no respetamos las leyes de la naturaleza, las leyes de la ciencia, no estamos respetando a aquel que las hizo. Todos los científicos aceptan y dependen de la existencia de las leyes científicas. ¿Por qué es importante el respeto a la ley de Dios? ¿Quién se beneficia o se perjudica cuando respetamos o cuando dejamos de respetar las leyes de Dios? Es decir, Dios necesita que nosotros lo respetemos o nosotros necesitamos respetar a Dios Las leyes de Dios necesitan ser respetadas o nosotros necesitamos respetar la ley de Dios Es decir, ¿sufre algún daño la persona de Dios cuando nosotros no lo respetamos? Pues yo pienso que no sin embargo, sí, porque Dios es una persona que ama a sus criaturas. Dios es afectado en la medida en que nosotros somos afectados, pues Él es nuestro Padre, Él nos ama, Él nos cuida, Él quiere que estemos bien. Y cuando nosotros respetamos las leyes de Dios, sufrimos. Entonces, en ese sentido Dios es afectado como nuestro Padre o como cualquier Padre. ¿Se daña las leyes de Dios cuando nosotros las irrespetamos o nos dañamos nosotros? Quizás un ejemplo de las leyes de la naturaleza. Si nosotros irrespetamos, digamos, la ley de la gravedad, decimos, no, me vale, no creo en eso, y vamos a un quinto piso y decimos, no, creo en la ley de la gravedad, me lanzo de allá, ¿quién va a sufrir? ¿La ley o voy a sufrir yo? La ley sigue intacta, pero yo, pues ya pensarán cómo voy a quedar. El respeto a la ley tiene que ver entonces con el bienestar de las criaturas, con el bienestar de los seres humanos. El respeto a la ley de Dios tiene que ver con mi bienestar y el bienestar de las personas que me rodean, de mis semejantes. Y el bienestar de los sistemas que son regidos por la ley de Dios. Y así sucede con todas las leyes, las leyes naturales y la ley moral. Por ejemplo, la ley de la física, de la matemática, de la medicina y lo que ya he dicho. Si nosotros violamos estas leyes, esas leyes quedan intactas, pero nosotros no. Cualquiera de las leyes naturales o de las ciencias que ustedes estudian, si nosotros y sí respetamos esas leyes, ¿qué va a suceder? Pues nuestros puentes se van a caer. Nuestras cuentas no van a quedar bien hechas, nos vamos a enfermar no vamos a aprender si no respetamos las leyes de la pedagogía por ejemplo nuestros negocios y nuestros países se van a empobrecer si no respetamos las leyes de la administración, de la economía las familias van a fracasar y la sociedad se va a deteriorar hay que respetar la ley para que nos vaya bien si no respetamos las leyes que Dios dejó para el universo, para el mundo, para nuestro cuerpo para que las cosas funcionen bien pues nos va a ir mal vamos a sufrir vamos a fracasar y qué diríamos específicamente de la ley de Dios de la ley moral que está en éxodo 20 éxodo capítulo 20 cuando nosotros respetamos por ejemplo el primer mandamiento que dice no tengas otros dioses quién es el beneficiado ¿Acaso es que Dios dice eso porque él tiene baja autoestima y dice no, es que me tienen que respetar, es que me tienen que hacer reverencia, si no lo hacen así me voy a sentir mal? No, no, no, no es eso, lo que pasa es que él sabe que él es la fuente de la vida, que si buscamos otra fuente vamos a morir, que conectados de él con él tenemos vida eterna, que separados de él tenemos la muerte. Es decir que a nosotros nos conviene estar conectados con Él. Es decir que nosotros vamos a dañar si nos separamos de Él. Por eso Él nos pide eso. Él no busca su bien. Él quiere el bien para nosotros. ¿En qué sentido Dios se duele? Ya les dije en el sentido de que es un Padre que nos ama. Y cuando nos ve sufrir y nos ve que nos perdemos. Pues Él se, se duele, se siente. Y... Como Dios quiere protegernos más por eso es que él no solamente dice, dice eh, eh, no tengan otros dioses también por ejemplo dice eh, más específicamente eh, no tengan ídolos o no se hagan imágenes eh, porque esto, porque, ¿por qué dice eso. No es porque él se vaya a degradar si nosotros hacemos imágenes o tenemos ídolo. A Dios nadie lo puede degradar, él no se degrada, nadie le quita sus grados. Los que nos vamos a degradar somos nosotros. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 1.22 dice, los que hacen esto profesando ser sabios se hacen necios porque nosotros dañamos la imagen de Dios. No, no a Dios ni a la imagen sino en nosotros, en nosotros, en nosotros Así que sucede entonces que cuando adoramos un ídolo nos degradamos Pasamos de ser hijos, de considerarnos hijos de Dios a considerarnos hijos de un ser inferior, Habrá un ser inferior y nos degradamos y así son las sociedades. El que respeta este mandamiento y todos los mandamientos al contrario se eleva, crece, mejora, se hace mejor. Y por eso dice el versículo 6 de Exo 20 recibe bendición por, recibe bendición de Dios por mil generaciones, lealo ahí verá, recibe bendición de Dios por mil generaciones es decir eternamente. Y Dios para protegernos porque los mandamientos son para protegernos, para mejorarnos, para hacernos buenos, para hacernos progresar, para hacernos exitosos. Entonces agrega al mandamiento de, de, de honrarle, de no tener otros dioses, agrega es más explícito y dice ni siquiera tomen mi nombre en vano. Eso, eso significa alejarse, eso significa degradarse. No vayan por ese camino, no vayan por ese camino. Para el desarrollo del carácter, amigos míos, se, necesita, se necesitan por lo menos tres cosas básicas. Número uno, saber qué es lo bueno. Número dos, querer hacer lo bueno. Y número tres, hacer lo bueno. Con los primeros cuatro mandamientos Dios quiere proteger y cultivar esos tres aspectos claves para el desarrollo de una persona buena. Es decir, para el desarrollo del carácter. Quiere, quiere proteger y cultivar lo cognitivo, lo afectivo y lo, y lo conductual de nosotros. En lo, en lo cognitivo, los primeros cuatro mandamientos y desde la introducción allí, lea anexo 20, desde la introducción en los primeros cuatro mandamientos... Se nos dice, la parte cognitiva eh, deja claro, nos enseña, nos deja bien claro quién es Dios, quién es Dios. Porque para adorarle hay que saber quién es. ¿Y que, cuáles son los otros dioses, los dioses falsos? Nos enseña también eso, la parte, la parte cognitiva. ¿Quiénes somos nosotros? Eh, cuarto mandamiento, ¿de dónde venimos? ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Cuarto mandamiento ¿Qué nos va a pasar si respetamos las leyes? Es decir Dios nos enseña y en la parte afectiva los primeros cuatro mandamientos y eh, nos, nos indican hacia dónde tienen que ir nuestros más caros nuestros más altos afectos hacia dónde tienen que ir para que para que estemos bien nuestro amor nuestra fidelidad, nuestra lealtad, nuestro culto a quien se lo tenemos que dar Y en lo conductual los primeros cuatro mandamientos establecen cuáles son las acciones claves para que funcione bien nuestra salud Por ejemplo el cuarto mandamiento descansar Para que func funcionen bien nuestras finanzas por ejemplo el cuarto mandamiento trabajar para que funcione bien nuestra relación con Dios. Primer mandamiento. Segundo. Tercero. Para que funcione bien nuestra relación con los demás. Cuarto mandamiento. También. ¿Ah? Para que funcione inclusive bien nuestras relaciones con, con nuestros empleados. Cuarto mandamiento. Con nuestro, hasta con nuestros animales. Cuarto mandamiento. Hasta con la naturaleza. ¡Qué, qué extraordinario. Cómo Dios en su sistema pedagógico da las indicaciones precisas para que nosotros seamos personas buenas y nos vaya bien en este mundo. En los, Dios quiere en los mandamientos, con los mandamientos Dios quiere que nos vaya bien. Eso es lo que busca cuando pide que respetemos la ley. Dios nos quiere proteger del mal. Por eso Elena White por ejemplo dice hablando del cuarto mandamiento. En Testimonios Selectos tomo 1 la página 841 dice. Que si la gente hubiese guardado el sábado no habría tanto incrédulo. No habrían ateos y la gente no adoraría ídolos. Ve porque los mandamientos nos protegen de esas degradaciones. Quien no guarda el sábado se pierde también, dice la lección de la escuela sabática, se pierde de disfrutar un pequeño cielo en esta tierra. Son bendiciones para nosotros, los mandamientos son bendiciones para nosotros y Dios es feliz cuando lo respetamos porque nos va bien. Dios es feliz porque respetamos los mandamientos porque nos va bien, porque vamos a estar bien. Dios es feliz cuando respetamos a nuestro prójimo porque... Nuestro prójimo va a estar feliz. Y porque nosotros vamos a estar felices también. Un buen cristiano es como Dios. Se siente feliz porque su prójimo está bien. Se siente feliz porque su prójimo consiguió dinero. Se siente feliz porque su prójimo tiene un buen carro. Se siente feliz porque su prójimo le fue bien en las calificaciones. Se siente feliz porque a su prójimo es exitoso. Y le va bien. Y se siente bien. Respetar a nuestros padres, respetar a nuestros padres es una de las cosas que más felices nos hacen. Es una gran bendición, es bendición y hace felices a nuestros padres, pero nos hace felices y es más bendición para nosotros. Y la Biblia dice que quien respeta a los padres tendrá larga vida, es decir, vida eterna. Y vivirá en la tierra que Jehová tu Dios te da, es decir, en la tierra nueva. Extraordinario, gran parte de la vacación que... Tomé hace poco, la pasé con mi mamá Tiene 98 años Conversé con ella Le hablé al oído, casi no oye Le volví a escuchar sus historias Sus himnos, la abracé, la besé Acaricié su blanca cabeza Ya casi sin cabello Acaricié sus arrugadas manos. La ayudé a caminar un poquitito. La acompañé cuando la tuvimos que llevar al hospital. Ayudé a las enfermeras cuando la limpiaban. ¡Qué bendición tan grande! Yo estaba ayudando a mi mamá No, mi mamá me estaba ayudando a mí Qué enseñanzas, qué enseñanzas Encontré en esos días maravillosos Al lado de mi mamá Un día me dijo Hijo, ¿sabes una cosa? Yo ya casi no puedo cantar Efectivamente, ya casi no puedo ni hablar me, No puedo cantar, pero pero yo recito los himnos y yo me sé de memoria todos los himnos que aprendí en la iglesia. Eso me dijo y le dije mamá serio y me dijo sí te voy a decir algunos y me recitó varios, me recitó varios y le dije mami quiero que tengas un especial en la iglesia. El Próximo sábado voy a predicar en mi iglesia quiero que tengas un especial que recites uno de esos himnos prediqué ese sábado en la iglesia. Y ella recitó el himno yo canto el poder de Dios. Qué bendición tan grande es el respeto a los padres. Más para los hijos que para los padres. Para los padres también y para los hijos también. Es que respetar la ley de Dios trae felicidad a los seres humanos. Trae bendición a los seres humanos. Qué extraordinario es respetar la ley de Dios. Trae bendición para este mundo. Respetar a los padres es la mayor bendición para un hijo Y no hay mayor bendición que tener hijos respetuosos Yo doy gloria a Dios por tener esa bendición Respetar los mandamientos es respetar, apreciar, valorar los dones que Dios nos ha dado Las Naciones Unidas tienen la declaración de los derechos humanos La Biblia es la declaración de los deberes humanos esos son los mandamientos, la declaración de los deberes humanos. Por eso nosotros no reclamamos el derecho tanto de respetar a Dios, sino más bien el derecho que tenemos de honrar a Dios. Eh, no, digo ya más bien el deber que tenemos de honrar a Dios. No tanto el derecho, sino el deber. Porque es un deber, no es un derecho, es un deber. Por todos los dones que Él nos dio. ¿Y cuál es el don más grande que Él nos ha dado? Pues su amor Dios nos amaba aún antes de que existiéramos Del amor de Dios parten todos los demás dones Yo diría que la Biblia es el libro de los dones de Dios también La declaración de los dones de Dios Nosotros hablamos de derechos pero no, no, no Lo que tenemos son dones, lo que tenemos son regalos ¿Qué, qué hemos hecho para merecer el amor de Dios? Nada Nada entonces no es un derecho, es un regalo, es un don, es gracia. ¿Qué hizo el hombre para merecer la vida? Este don más extraordinario de la vida que nos tiene aquí. Pensando, mirándolos, alabando a Dios. ¿Qué hicimos para merecer ese don? Nada, nada. Entonces no es tanto un derecho la vida sino que es un don, es un don que conlleva un gran deber para con ese don y cuál es ese, es ese gran deber frente al gran don de la vida, la Biblia lo dice pues respetadla amigos, respetad la vida amigos, por eso dice la Biblia no matarás John Luke ese gran filósofo inglés y médico de origen puritano y gran defensor del derecho propuso tres derechos fundamentales Después sobre esos derechos se construyó la constitución de los Estados Unidos Y está vigente allí Esos derechos fueron el derecho a la vida El derecho a la libertad y el derecho a la propiedad Ahí está todo Diríamos que la vida es el derecho humano fundamental El más básico, el primero Pero solo es un derecho porque Dios nos lo dio Porque realmente es un don, es un regalo más aún diríamos es un préstamo la vida nuestra vida es de Dios nosotros somos de Dios y respetar nuestra vida o respetar la vida de alguien es irrespetar a Dios porque somos de Dios nadie puede quitarle a otro ese derecho ese don y en cuanto al respeto a la persona. El mandamiento o los mandamientos, los 10 mandamientos van más allá todavía. No solamente es no quitarle la vida a la persona, sino respetar su buen nombre, respetar su honra. Su honra, por eso dice el mandamiento, no levantes falso testimonio contra tu prójimo. Es decir, respeta, respeta a tu prójimo, respeta a su buen nombre. No lo difames. No lo calumnies, no lo denigres No levantes falso testimonio contra tu prójimo Respeto, ¿para qué? Pues para que vivamos bien Para que estemos en pastos los unos con los otros Si todos respetásemos al prójimo La vida del prójimo, la, la, la honra del prójimo Los bienes del prójimo, ¿cómo viviríamos? Y Dios aún va más allá en los, en los, en los diez mandamientos Dios va más allá no solamente dice que debemos respetar la vida y la honra de nuestro pueblo, sino que dice que debemos respetar su familia, que debemos respetar su esposa, que debemos respetar su esposo, sus hijos, sus hijas, sus bienes. Y cuál es la razón de esto, repito, pues vivir bien, evitar problemas, evitar conflictos, desgracias, fracasos, enfermedades, muertes. ¿Cuánta desgracia evitaríamos si respetáramos los mandamientos de Dios para con Él para con el prójimo y para con la naturaleza. Por eso Dios dice que ni siquiera en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en nuestra intención debemos ir a respetar a nuestro prójimo. Y Jesús lo ratificó después. No solamente no debemos tomar nada de nuestro prójimo, sino que debemos, no debemos ni siquiera codiciar las cosas del prójimo. Eso dice los mandamientos. Ni envidiarlo, ni envidiar las cosas que él tiene y nosotros no tenemos. De esta manera Dios consagra el derecho humano, otro derecho humano que John Luke dijo el derecho a la propiedad privada legítimamente adquirida. Pero recordemos que según la Biblia las cosas que tenemos no son derechos, son dones, regalos de Dios y nuestras propiedades pertenecen a Dios, son préstamos que conllevan el gran deber de cuidarlas, de acrecentarlas, de multiplicarlas, ¿para qué? Es decir, de hacernos ricos, para el servicio de Dios y el servicio del prójimo. Y que nuestras propiedades sean un regalo de Dios, no quiere decir que Dios nos las regala sin que nosotros trabajemos. No, no, no, no, no hay nada gratis, hay que trabajar duro para conseguirlas por la fe creemos que todo viene de Dios y que todo depende de Dios y por la fe obramos como si todo dependiera de nosotros por eso es necesario pagar el precio por las cosas hay que estudiar, hay que prepararse, hay que esforzarse hay que trabajar duro todo en el nombre de Dios la propiedad privada ilegítimamente adquirida es precisamente aquella que se consigue sin pagar el precio. Hay que pagar el precio porque Dios nos dio los dones y uno de los dones es las capacidades, el trabajo. Él no va a hacer por nosotros lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, para eso nos dio los dones y hay que respetarlo, según la Biblia estamos obligados a respetar la propiedad de los demás nadie está autorizado a hacer uso, ni a quitarle, ni a envidiarle, ni a codiciarle, ni a secuestrarle, ni dañarle ninguna de las cosas que pertenecen al prójimo, nada, por ningún motivo, a nadie por ningún motivo y por ningún medio, eso se llama robar y la Biblia dice no robarás por eso el apóstol Pablo dice: El que roba, en, está en Romanos, no, en Efesios 4:28. El que roba no robe más, sino que que trabaje, que trabaje. Los mandamientos de Dios son los deberes del hombre, y los deberes humanos parten del gran, o, o, o de los deberes humanos parte otro gran don que Dios dio a los seres humanos. De los deberes parte otro gran don, y es el don de la libertad. Por eso hablamos de deberes, porque los deberes se hacen en libertad. En cambio, las imposiciones se hacen en esclavitud. Y Dios nos da deberes, no nos da imposiciones. Como por ejemplo el mandamiento de amar a Dios. Dios no... Nos lo impone, no es una imposición, es una opción. Como cuando un muchacho eh, va a donde una muchacha y le dice: Oye, eh, me enamoré de ti, te quiero, acéptame, quiéreme también. Pues esa no es una obligación de que lo quiera y lo acepte, es apenas una opción. Y no, y no puede hacer nada si la muchacha le dice no no la puede obligar lo único que puede hacer es decirle te lo perdiste amiguita y así es con Dios nosotros le podemos decir no a Dios y él lo único que puede decir es te lo perdiste amiguito pero eso sí que conste que yo era el mejor partido y que el que escogiste te va a dar muy mala vida por eso él quiere que lo escojamos a él porque la muchacha tiene otras opciones otro buen muchacho pero nosotros no tenemos otras opciones la mejor opción la única opción es él y por eso nos dijo es que nos dice escojanme a mí adórenme a mí respetenme a mí no busquen otras cosas porque yo soy su opción y sin embargo nos dice tienen la opción, pueden escoger. Eso se llama elección consciente, elección consciente. De aquí esos conceptos como consentimiento informado. Después de estar informado tomo mi decisión. Es una decisión consciente. Eh, ¿Se acuerdan de lo cognitivo, lo afectivo, lo conductual? Por ahí va. Sin conocimiento del mandamiento no hay posibilidad de elección de hecho, uno puede actuar en contra del mandamiento, pero en ignorancia, sin haber tenido la posibilidad de elegir. O uno puede hacer lo bueno sin saber que existía otro camino, lo malo. Ahí nuevamente no tiene la posibilidad de elección, de libertad. Así que con los deberes Dios da la libertad, el derecho humano de la libertad, el regalo de la libertad, el deber de usar bien la libertad. De cierta manera, os, os digo antes, cuando solamente cuando Dios le dio el mandamiento a nuestros primeros padres de decir no tomes de ese árbol. Ahí fue cuando le dio libre elección, ahí les dio la libertad. ¿Cómo vino la libertad? A través del mandamiento, porque ahora tenían opción de escoger lo bueno o lo malo. Antes era solo lo bueno, pero ahora tenían la opción. De cierta manera, este mandamiento es dado en forma positiva. Dios les dice, ustedes naturalmente están hechos para respetar la ley. Pero les doy la opción de no hacerlo. Algo así como, a pesar de que no eres pecador, puedes pecar. A pesar de que no tienes la tendencia al pecado, puedes pecar. Eso les dice Dios a ellos y les da la libertad. Eso sí, les advierte la parte cognitiva para enseñarle a una persona a tener carácter. Bueno, les advierte y les dice porque hay que enseñarlo todo. Les dice si escogen el camino del respeto a mi mandamiento van a tener vida. Si escogen no respetar el mandamiento van a fracasar. De cierto les digo y les enfatiza van a morir. Escojan libertad. Con el mandamiento viene la libertad. Libre elección, cuando nuestros primeros padres pecaron, quedaron, perdieron esa libertad Quedaron esclavos del pecado y de la condenación, de la muerte ¿Cómo liberarse de esa esclavitud? Pues el plan de la salvación hermanos, amigos Nuevamente todo, y el plan de la salvación nuevamente empieza con el mandamiento Y Dios elige un pueblo para darle el mandamiento Esta vez el mandamiento va en sentido negativo Dios viene y dice en el monte Sinaí, bueno a pesar de que eres pecador, a pesar de que tienes la tendencia al pecado, a pesar de que todo se desliza hacia pecar, puedes no pecar, puedes no hacerlo, puedes no tener otros dioses, puedes vivir sin ídolos, puedes trabajar y descansar. Puedes respetar, respetarte a ti mismo, a tu cuerpo, a tu familia, a tus padres, a tu prójimo, a la mujer de tu prójimo, a todas las cosas de tu prójimo. Te libero para que lo puedas hacer, vengo a liberarte para que lo puedas hacer. Por eso Santiago 2.12 habla de la ley de la libertad porque cuando viene la ley viene la libertad, la ley de la libertad. En este proceso pedagógico algunos israelitas dijeron sí podemos. Y, y se entregaron en las manos de Dios y se esforzaron y tuvieron algunos éxitos, pero la mayoría de ellos fracasó. En Jeremías 2.22 dice, por eso Dios dice, aunque te laves con Mejía, tu pecado sigue ahí. Entonces Dios dice, haré con ustedes un pacto nuevo, les, la, les escribiré la ley en sus corazones. Pondré mi espíritu en ustedes para que puedan guardar la ley. Dale mi ley en sus corazones y pagaré su culpa Y en 1 Pedro 1.18 dice que Dios pagó nuestra culpa Con la sangre preciosa de Cristo Y en Juan 16.8 dice que Dios envió al Espíritu Santo Para ayudarnos con todo este asunto del pecado Que nos asedia y que nos, y que nos esclaviza Y envió al Espíritu Santo Dios nos regresa a la libertad Libertad. Dios nos da libertad cuando nos da el mandamiento. El hombre pierde la libertad cuando queda esclavo del pecado por violar el mandamiento. Dios le regresa la libertad primero al liberarlo de la condenación en la cruz. Y segundo, al darle la posibilidad de guardar el mandamiento cuando le da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace tres cosas, amigos. El Espíritu Santo... Primero nos ayuda a conocer, a entender la ley de Dios. A entender de qué se trata. En segundo lugar y, y, y Juan dice que a eso viene, Jesús dijo que a eso viene el Espíritu Santo. En segundo lugar nos ayuda a fortalecer la parte volitiva, nuestra voluntad. Para que nosotros amemos el mandamiento y nos dé ganas de guardar el mandamiento. Porque nuestro problema es que no nos dan las ganas. Y el Espíritu Santo pone en nosotros el querer, el querer. A eso viene el Espíritu Santo. Y la tercera cosa que hace el Espíritu Santo es ayudarnos al hacer, al hacer, a guardar el mandamiento. Nuevamente esto es un asunto de fe. Por la fe creemos que todo depende de Dios y que todo depende del Espíritu Santo. Por eso nos entregamos a Él. Pero por la fe creemos, por la fe actuamos como si todo dependiera de nosotros. Hay que pagar el precio, por eso nos aplicamos, por eso nos esforzamos. Por eso cuando tenemos la tentación de voltear a ver al compañero y copiarle decimos no. Porque por fe actuamos como si todo dependiera de nosotros, nos esforzamos, luchamos en el nombre de Dios. Así el Espíritu Santo es nuestro tutor y nosotros somos como alcohólicos anónimos, somos alcohólicos pero astemios, estamos en terapia permanente, somos pecadores pero santos, nos abstenemos del pecado, luchamos contra él y permanecemos en terapia. Y si alguno pecare, abogado tenemos, abogado tenemos. Y seguimos en terapia aquí en la iglesia, aquí en esta institución con nuestro tutor el Espíritu Santo, nuestro médico de cabecera hasta que el Señor venga. Y esto corruptible y tendiente al pecado se ha vestido de incorruptibilidad y esto mortal se ha vestido de inmortalidad y se si alcance y se si acabe este proceso Dios acabe el proceso que está haciendo con nosotros. Y entonces seremos respetuosos ahí sí totalmente. Y seremos totalmente libres para servir a Dios sin impedimentos. Dios nos bendiga. Oremos. Dios Santo, te pedimos que nos ayudes a través de tu Espíritu cada día para entender tu ley. Que nos ayudes para amar tu ley. Y querer respetarla y que nos ayudes para respetar tu ley. Guárdanos en este camino hasta cuando tú vengas. Lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.